A que no saben quién está acá, no contaban con mi astucia y acá lo preparamos. Hello chicos, ¿cómo les va? ¿Vieron la remerita V, Vieron que hecha por esta gente, que si no pone auspicio no lo mostramos. No les muestro la espalda ni nada por el estilo. Gorrita ¿eh? con todos los chiches. Cañita telescópica ideal para los chicos. Puntera maciza todos estos trámitos son huecos, 2 metros 10 pasaíros de óxido de aluminio largo 2.10 pueden tirar tranquilamente un plomito de 40-50 gramos manguito de goma eva, portarril de plástico con un poco de aluminio el ril viene montado sobre dos rulemanes, dice acá, dos rulemanes, lo pueden leer bien le dos muy bien acá le mostramos nosotros todo, ponemos hoy Duki, duki, duki, lo vuelvo loco a la Cámara, pero en fin pickup manual O automático, manija rebatible Ambidiestro Escuchen, eh Caña, reel Nylon Protector de pasahilos Plegado, esto es un chiche Brutal, sobre todo para los chicos Para que tengan su primer arma Y como queremos que pesquen Los chicos, 6.000 500 pesos ¿Estamos? Vengan acá, contado, platita en mano 6.500 pesos Inexistente Aprovechenlo